un tema picante muy picante de ayer en la noche esto es tendencia en el país entero se está hablando de esto, nada más se está hablando de esto en las redes sociales y es que tirotean la jipeta de la instagramer mami jordan mientras ella estaba en su casa en, la, en horas de la noche ya descansando y supuestamente frente al parquecito donde juegan los niños muy fuerte y los niños estaban jugando en ese momento entonces eso fue lo que pasó ayer eh, que que esto eh, ha dado de eh, a hablar en, en todas las noticias, en todos los portales del país. Así es, así es, hermano mío, así es, de, de verdad que sí. Entonces dice, la Instagram de ma, Mari Esther, mejor conocida como Fea Jordan, digo, Mami Jordan, <risa> denuncia que su jipeta fue tiroteada en el parqueo de su vivienda. En otro audiovisual, colocado igualmente por la Mami Jordan, se observa la grabación de la cámara de seguridad del lugar, donde se visualiza el momento en que realizan los disparos desde otro vehículo tipo jeepeta color blanco en movimiento. Se recuerda que días atrás, la fea Jordan, digo, mami Jordan, dijo que sostuvo relaciones sexuales con el exponente urbano, lo que, ha gener lo que generó, un dime y te diré, en redes sociales, o sea, con Tozzy Crow, Correcto. entre la esposa del cantante y la presunta amante. Dale, Correcto. Villalona. Eso. Bueno. Eh, hoy jueves, ya después de todo esto, lo que pasó en la noche y esto que fue pues tendencia en la noche, ya tarde del, del miércoles, pues el abogado de Toxicro, Andrés Toribio, aseguró que en el programa Esto de es Radio, que tomará medidas y acciones legales contra la controversial influencer y dijo además que esas presuntas declaraciones, eh, además de afectar su matrimonio, está generando problemas con sus hijas y el resto de la familia. Ahí estamos viendo. Cuando Mami Jordan salió, ¿verdad?, y, y a, a, a filmar el incidente, ¿verdad?, en los casquillos. De, y aquí de se ve, en ese video se ve ahí, cuando, justamente el momento que le echan los disparos, en ah, ese sí. vehículo blanco. Vamos a ver si hay eh, otro video, ¿verdad?, donde se ve todo más claro. Vamos a ver si lo tienen ahí, muchachos. El video de este ataque contra Mami Jordan, que ella responsabiliza directamente a Toxicrow, esto debido por eh, el escándalo verdad por esta por, con esta polémica que ella misma ha iniciado diciendo que pues eh, sostuvo relaciones sexuales con el artista urbano pareja de la insuperable así es, eh, ella ayer en unos videos, cuando esto salió en la noche ya afirmaba de que eh, esto era culpa de todos creo que supuestamente le había mandado a hacer esto entonces ella eh, ayer, eso fue ayer en la noche eso de las 8 9 de la noche sí, más o menos por ahí entonces eh, se ve una, una, un vehículo blanco una ruina blanca sí. se ve no entiendo si en un, cómo como en un residencial dejaron entrar una guagua una guagua eh, sí, alta, eh, desconocida sí, y ¿no? desconocida, no entiendo, pues el primero que hay que investigar es el portero, porque ¿cómo, ¿cómo dejen, porque se supone que es un reincidencial donde no entra no, donde no entra todo el mundo, ahí entonces entra esta guagua, se ve cuando el, el, ellos disparan sí, eh, a la a, la, a, la, a, la, a la de, de Mami Jordan, una Cherokee negra, y ella dice que, que esto es, esta es obra de tóxico lo recordemos que también en donde ha estado involucrado el mismo Tochicro eh, fue también con el caso Topopoy, que una vez le tirotearon, le tirotearon su vehículo. Y Topopoy, así mismo como Mami Jordan salió en el video, salió diciendo que responsabiliza a Tóxico. O sea, me acuerdo yo en ese, en ese momento, cuando él lo dijo también. Y ese caso eh, que vuelve vuelve y se repite. Entonces, aunque eh, escuché esta mañana en un programa radial eh, de la capital de es Radio, donde donde el abogado de tóxico desmiente todo eso y dice que van a demandar a la mami jordan por difamación e injuria según el abogado bueno. según el abogado mami jordan está hablando mentira según el abogado mami jordan no ha no, no ha citado a nadie, no se le ha citado tampoco y que todo eso ella es falso, según el abogado dijo que ella lo que ha ido al, de, al, al destacamento ya donde le cita, se tira un video, hace un video y le tiran una foto y, y, y sube a las redes, como que estaba en, en un juicio en, en una cosa así. Él dice que todo eso es falso, Ay, y que, que ellos lo que se han estado riendo todos estos días, pero que ya supuestamente él dice que ella pasó el límite con este tipo de cosas de estarlo acusando con algo tan delicado que como avalia tú me tiene atentar contra la vida de una persona entonces eh, tanto como mami jordan eh, que está de que supuestamente poniendo todo a, a, a juicio también entonces todo con sus abogados también dicen contra demandar a la mami jordan por, por, por estas acusaciones o sea que esto no se sabe y yo lo que digo yo lo que digo atención a, a, a, la, a la gente que que nos sigue y a Mami jordan que si ya tú te encharcás, ya pasó esto, hay atentado de muerte y todo, y ese tipo de cosas. Sube el video. Ya. Exacto. Sí, sube porque... el video. Yo se lo puse ayer y nada más lo vio. Sube el video, mami Jordan, ya, salga de eso. Ya, ya me tirotearon, sube el video y, y que pase lo que tenga que pasar. Y usted responsabiliza a quien tenga que responsabilidad pero ya salga de eso. Sí, porque ¿verdad? tanto escándalo, y supuestamente, zozobra, supuestamente y que, que video, tiene tiene prueba. prueba que tengo pruebas, tengo, tengo, tengo evidencia. Sub... Si, como dice el este hermano Enger, si tiene la evidencia, suba su evidencia suba su evidencia. y cúbrase porque usted va a ser demandada por difamación e injuria. Sí, pero eh, si ella eh, tiene eh, la evidencia y tiene la prueba, no, ya no va a ser demandada, no, porque ya no, no, ella, ella tiene la prueba de que, de que todo lo que ella está diciendo, entonces, es ¿verdad? Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, eh, yo, yo digo que esto se acaba, mami, yo ya subiendo el video tú me Ay, entiendes exacto. subiendo su sí, video donde está que subirlo en Telegram en Olifán donde sea sí. sube el video pues ya y, y, y si y ya pues, supuestamente no te no atentaron contra tu vida no te tirotearon tu vehículo en, en, en tu residencia donde donde tus hijos y tu vecinos estuvieron en, en, en zona pache, ¿tú me entiendes? entonces ya sal de eso y tú si tú lo tienes. Y va y vaya hace entrevista y dice también y enseña que la prueba que sí si, ok que lo tiene Sube eso, sube un cortecito para pues uno sabe que tú, que tú estás hablando en buste sí, y, a... y ella no habla en buste, la mami Jordan, la mamá jordan uh. hablaba con pruebas, por eso es que se le tiene tanto miedo porque ella habla con pruebas, pero entonces ¿y ¿qué ha con la prueba en este caso, se ha dormido ya con la prueba, pero entonces se ha tardado la voz que molleja Digo, perdón, eh, eh, la mami Jordan, la mamá Jordan se ha, se ha tardado con el video ese, la supuesta, la supuesta prueba que ella tiene. Si usted, como dice y reitero una vez más, tiene la prueba en sus manos, pues muéstrela. Y antes de usted ir a un medio, hablar algo eh, tan tan comprometido, donde usted sabe muy bien que este muchacho tiene a su esposa y su familia sí. y sus hijos, muy estable, y que Dios lo bendiga, eh, tiene que estar muy seguro de lo que usted va a decir, porque usted puede ser demandada. Si es cierto, una vez más, que tiene su video y tiene las evidencias, suba su video entonces, o muéstrelo. Y deje ya de estar tan tanto escándalo y mire ya dónde ha llegado. La tirotearon, pero. Usted tampoco puede señalar que es culpa de tóxico o, que, o, señal, o culparlo directamente a él. Ojo con esto, tiene que siempre asesorarse con alguien que sepa de ley, ¿eh? No puede, no. Mami acusar a alguien sin pruebas? Exactamente. Tiene que existir toda la evidencia contundente porque eso es peligroso y muy delicado. ¿Usted entiende? Esperemos en Dios que este problema se resuelva porque, mira, hasta han llegado esto. Además, también, mucha gente dice que es sonido, oígame bien, porque ustedes saben que eh, aquí los artistas urbanos, y también, que uno también... La figura eh, del medio, Y, sí. y muchas figuras de estos influencers, Instagram, etcétera. Dominicano, le gusta mucho como llamar atención y hacen lo que sea para eso. Porque, señores, el Alfa es mi amigo. Es ay, mi amigo. Ay. Y me lo ha demostrado. Pero, ¿y qué pasó con la quema de Bugatti? ¿Qué pasó con el tiroteo allá en Miami, en la Florida? ¿Mm? O sea, son muchas cosas que uno se queda en la duda. Y entonces, más en Estados Unidos donde allí son muy cuidadosos y con la ley, que mira que allí no se violar la ley, entonces eh, al alfa le queman el carro un Bugatti. Al alfa luego lo tirotearon también, mientras jugaba basquetbol con otro artista borico, a la que trataba Nicky Niki ya, etc. O sea, son muchas cositas, señores, que por eso que muchas veces nosotros eh, somos incrédulos, es decir, ya no creemos casi en ellos porque es que la mami Jordan, en este caso de Tosicro y mami Jordan, de es que ella tuvo relaciones sexuales supuestamente con él, estando él casado con, con la insuperable, también nuestro abrazo y bendiciones está de gira a Estados Unidos, una gira exitosa. No entiendo por qué tanto escándalo con esto. Muestre su evidencia y termine como dice Angel. Y ya. Claro que salga de eso, que muestre su video. Ya, y termina yo ya lo ya, ya la consecuencia tan ya te tiro. la claro. barrial. Si es, si es verdad, porque no eh, eh, ella, ella, ella dice una cosa y, y la parte de tu ciclo dice otra. Tu ciclo va a demandar porque se le está difamando y se le está acusando de algo que supuestamente él no tiene que ver con eso. Entonces. Entonces, ¿a quién le creemos? Tú me entiendes. Somos de todo el ciclo, pero también vemos que la mami Jordan estaba hablando con una seguridad y ese tipo de cosas. Ahora sí, o sea, es como también tú dices, la barrialeta de mami Jordan. Eh, cada vez que a veces dice algo, es con la prueba. Es lo que te digo, tú y, me entiendes. Y, y también eh, a las personas anteriores, por ejemplo, al mismo Meloso, <coughs> él no pudo de mentir. No. no él no pudo, pudo de mentir. mentir no. Y ella lo dijo. Y ahí sale y ahí sale y se le ve la cara. Y se le ve también la cara. Entonces, ah, ah también otra cosa. Ahí también uno se contradice. Porque ella también ella subió el video de. O sea, rodó el video de, de, de Meloso con ella. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de, Con, con el, el video de Tóxico y ella? Que supuestamente ella dice que tiene. Y que, y que ella no lo va la, a subir a lo loco. Y también dice una conversación. No, no, no, no, no. No me la ni a lo, lo loco. Ella lo subió de una vez. Eso fue la misma noche que, que salió. Cuando se, se supo el lo de Meloso con, con la barrial de Mami Jordan. Entonces, no entiendo. Suba su video, mi hermana. Ya está haciendo tan barrial. <risa>